Quiero saludar al ministro de Economía, a José Luis Parada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos a través del hilo telefónico para poder conversar sobre estas medidas, sobre el alcance y algunas dudas que se están presentando y que es importante aclararlas. Ministro, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en Noches sin Tregua. Hablemos primero del bono universal. Coméntenos del bono universal, los alcances, quiénes se benefician, cómo se benefician. Jorge, un saludo a toda la audiencia. Cuando empezamos, cuando empezó este problema del coronavirus, si ustedes se acuerdan, la instrucción de la Presidenta sin tener coronavirus ni dengue fue cumplir con algo que se venía buscando hace tiempo y en 14 años no se había hecho. 10% del presupuesto general de la Nación que vaya directamente para el tema de salud. Eso nos permitió, la asignación que se hizo juntar el presupuesto, nos permitió, cuando llegó el dengue, cuando llegó el tema del coronavirus, cuando llegó el tema de la influenza, poder solucionar los problemas que se iban presentando. Lastimosamente, el coronavirus realmente rebasó todos los pronósticos de todo el mundo, o sea, ni siquiera fue ya un tema netamente nacional, es un tema a nivel mundial. Lo que estamos ahora abriendo en todo lo que son las, lo que son las, específicamente las medidas que tenemos, es una secuencia que permita ir conforme iba avanzando el coronavirus y conforme se iban tomando las medidas. Por ejemplo, primero, que a los dos días de declarada la pandemia por la OMS, el Gobierno Nacional determinó el cierre de los colegios, pero paralelamente nace ahí también el bono familia que va para los alumnos primero del ciclo primario, después de colegios fiscales, después entramos al inicial, después pasamos a secundaria y ahora se ha complementado también con el sector privado, o sea, vamos a llegar a más de 2.900.000 alumnos. Y el bono universal complementa a la canasta familiar y el bono de familia y las medidas que hemos tomado con relación a la reprogramación de deudas, temas de tributos, y el bono universal llega a aquellas personas ...que no tienen ningún beneficio de ninguno de los bonos... ...ni de ninguna de las medidas que tenemos nosotros en este momento. Por lo tanto, vamos a llegar a unos 3.500.000 a 4 millones de personas... ...que no tienen ni un hijo en el colegio... ...que no es eh, una, un adulto mayor para tener una jubilación o una renta... ...y estamos llegando también con este bono universal a todo lo que se refiere básicamente a las personas que en este momento no reciben ningún beneficio. Y para esto el bono universal excepciona al beneficiario que hubiera tenido bono de familia, canasta familiar o servidor público de todo el Estado y del sector público que hubieran hecho aportes a las AFP y que también reciben pensiones o rentas, ellos no. Con esto estaríamos llegando más o menos entre 11 a 12 millones de personas, entre lo que son trabajadores de distintos niveles y de todo el país. 22 horas, 22 minutos, vamos a mostrarle, agradecemos al ministro que nos está acompañando y que nos está dando esta explicación. Ministro, vamos a mostrarle a la gente que nos está siguiendo precisamente a esta hora este cuadro que tiene que ver precisamente con el bono universal, que es lo que acaba de explicarnos el ministro, es el alcance. Muy importante, el bono universal, 500 bolivianos, como bien decía el señor ministro de Economía, está destinado a todos los bolivianos mayores de 18 años, que no perciban ningún bono o renta del Estado, ni salario de instituciones públicas o privadas. El bono universal se va a pagar a partir del jueves 30 de abril en todos los bancos y entidades financieras. Serán beneficiadas alrededor de las estimaciones que ha hecho el gobierno casi 4 millones de personas que van a recibir el bono universal. Es importante esta información y estos datos para que usted que nos está viendo en casa nos pueda observar y nos pueda ir siguiendo. Ministro, voy a pasar rápidamente a preguntarle por el bono familia que comienza su pago el día de mañana, el bono familia que también fue una de las primeras medidas y que ha ido reajustándose, reacomodándose y ampliando su espectro de beneficiarios. Ministro, le vuelvo a reiterar la consulta importante. Hablemos ahora del bono familia que ha ido modificándose, que ha ido ajustándose y que es lo más importante, ha ido ampliando su, su abanico, su espectro de beneficiarios. El tema es que empezamos con, en el bono familia, empezamos con los más desprotegidos en este caso. Primero era, eran los niños del de ciclo primario, después aumentamos el ciclo inicial y posteriormente conforme fuimos viendo de que las medidas también de emergencia se iban prolongando aumentamos también a los de secundaria. Con esto eh, una vez que tuvimos era solamente para el ciclo fiscal, para los colegios fiscales y los de convenio. Y con eso teníamos nosotros aproximadamente 2.550.000 alumnos o beneficiarios. Pero viendo cómo está la distribución de este bono familia y el bono universal, una vez que hicimos los cruces de los beneficiarios, nos dimos cuenta que los únicos que no estaban recibiendo ningún tipo de beneficio eran los alumnos de colegios particulares, Por lo tanto, la presidenta hoy ha anunciado de que también se incorporan los alumnos de, el, de los colegios particulares, también de los ciclos inicial, eh, primario y secundario. Con esto globalizamos a los menores de 18 años que están en el nivel de colegio, que llegan aproximadamente a 2.900.000 900.000 mil alumnos, y tocamos el universo de todas las escuelas y colegios, porque incluye también las unidades educativas fiscales, convenio del área de educación de personas jóvenes, adultos y unidades educativas. Sobre todo la parte ya con la inclusión de las privadas. Con esto tenemos tanto la parte de los jóvenes, incluida, como también las personas adultas. Y también tenemos lo que es el bono para las madres del Juan Azurduy y los discapacitados que tienen problemas graves y muy graves y también moderada, con lo cual llegamos a 90 mil personas. Con lo cual, de esta manera, tenemos un universo sobre todo ...de beneficiarios que van a tener el bono de pago directamente. Pero no hemos quedado ahí. También hemos tenido unos problemas a nivel empresarial. Y aquí viene el tema de un plan de emergencia de apoyo al empleo... ...en la cual van a ser créditos que pueden sacar las empresas para poder pagar el valor de dos salarios mínimos, 4.400 eh, bolivianos, 2.200 de cada uno, 4.400 en créditos a 18 meses con 6 meses de gracia sin ningún costo financiero en esta etapa que le va a permitir a estas empresas que tienen problemas de liquidez pagarle parte del salario a su, person, a su personal en este momento aquí podrán acceder a estos créditos los gastronómicos podrán acceder también a aquellas empresas de comercio que tienen compromisos, por lo tanto creemos nosotros que de esta manera involucramos y damos liquidez a todo lo que es parte de las empresas que vienen sufriendo toda esta el efecto de lo que ha sido la pandemia y, sobre todo, esta emergencia sanitaria que ahora se ha prolongado hasta el 30 de abril. Señor ministro, lo estamos eh, siguiendo a través del Skype, a través de las conexiones del Skype, como para que podamos seguir eh, conversando sobre estos temas. Es importante hablar del plan salario, por supuesto, y importante hablar del plan empleo. Vamos a ir gradualmente. En el tema del bono de familia... Eh, ¿Cuándo comienza a pagarse a, las a los estudiantes, eh, a los padres de familia de los colegios particulares? ¿Qué es esta la, la variación, el, el ajuste que se ha hecho en esta jornada y lo que amplía, por supuesto, el espectro? ¿Qué va a pasar con, eh, con los padres de los eh, alumnos, de los estudiantes de los colegios privados? ¿Ahí se paga sin restricción alguna? El... Eh, la instrucción de la Presidenta es universalizar el beneficio. Independiente, este, este, bono, este bono de familia te permite de que no importa la condición de la familia. La familia podés tener, por ejemplo, divorciados, separados, si pague impuestos, no pague impuestos. La condición es que tengan un hijo o una hija o, o uno o dos niños... ...dentro de lo que es este ciclo, eh, de los tres ciclos escolares. Por lo tanto, todos tienen el beneficio directamente. Y lo mismo sucede con el sector privado. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ya con eso tenemos el universo de todo lo que son los menores de 18 años... ...a, a partir de los 4 o 5 en que van al, al kinder todo el universo que son más o menos 2.900.000 niños e independiente de la condición e independiente de la situación eh, matrimonial o de cualquier tipo que tengan, tienen el derecho de recibir este bono de familia porque es lo que le permite también tener los recursos. Al que tiene uno, 500 bolivianos, si son dos, si son tres y el que tiene cuatro, pues recibe dos mil. Señor Ministro, eh, hablemos. Eh, es importante decirle a la gente también. Pueden ir con la libreta del 2017, del 2018, del 2019 y aquello tiene que estar en concordancia con el RUPE para que precisamente se garantice la tranquilidad y la transparencia de esta medida. Eh, eso es importante porque a veces uno no tiene la, los padres no tienen la libreta anterior, así que se está trabajando con tres libretas. Eh, anteriores, eh, del 2017, 2018 y 2019. Ministro, permítame hacerle la consulta respecto a un amigo que nos llama hasta la línea de WhatsApp. El teléfono está ahí precisamente, 716-28228. Son preguntas rapiditas y muy cortitas las respuestas, por favor. Dice tengo 18 años, al 10 de mayo voy a, voy a cumplir 18 años al 10 de mayo. ¿Puedo cobrar el bono universal? Sí, puede cobrar el bono universal si no está dentro del de lo que es colegio, sí puede cobrarlo. Muy bien. Hablemos ahora del plan salario, por favor. Este plan que va a otorgar créditos blandos a los empresarios para que se puedan pagar los sueldos, para que no exista desempleo. ¿Cuál es la forma en la que se va a devolver ese dinero? ¿Cuál es el margen de eh, dinero que se les va a entregar a las empresas privadas? ¿Y cuáles son los requisitos que las empresas privadas tienen que cumplir para acceder a estos créditos que se los ha denominado, son créditos blandos y que tienen periodos de gracia. Sí, el, el, el monto del crédito que pueden retirar es el valor de dos salarios mínimos por el número de trabajadores que tenga. Por lo tanto, eh, si tiene 10 eh, trabajadores, son, eh, va a recibir el monto que corresponde a ese monto de dos salarios mínimos, esos dos salarios mínimos él lo puede sacar como crédito y lo puede pagar en 18 meses y durante seis meses, durante seis meses tiene un periodo de gracia, no paga ningún costo financiero ni de capital, porque consideramos que Estamos trabajando no solo aquí a nivel mundial, los organismos, la Comunidad Económica Europea, China, Estados Unidos, viendo cómo salimos del tema del coronavirus. Hoy día, por ejemplo, la OMS dice, el coronavirus no se va a ir, vamos a tener que convivir con el coronavirus. Eso implica una nueva forma de ver adelante, hacia adelante, cómo salimos de este problema. Entonces lo que se está viendo es en este momento que tengan la liquidez suficiente para poder pagar a sus trabajadores por esta emergencia sanitaria que también se ha prolongado hasta el 30 de abril y lógicamente lo que está haciendo el gobierno es facilitar esta liquidez para que puedan los empresarios pagarle a sus eh, trabajadores. Y aparte, hemos creado un fondo de 1.500, aproximadamente de 1.500 eh, millones de bolivianos, solamente para lo que es el programa de especial de apoyo a la micro y pequeños empresarios. Para que ellos, de acuerdo a su capacidad, puedan hacerse un crédito para reactivar su empresa, que en muchos casos... La característica de, de microcrédito y pequeña y mediana industria es que se tengan menos de nueve trabajadores. Por lo tanto, con eso, aparte de la reprogramación de las de, de la deudas de capital e intereses, estaríamos dándole una liquidez a todas las empresas y a todas las familias del país en este periodo que ha sido muy complicado para todo el mundo. Señor ministro, ¿cuál va a ser el mecanismo que van a tener que utilizar las empresas privadas para acceder a este bono? Eh, ¿Cuáles van a ser las oficinas que tengan que visitar para presentar la planilla, como usted muy bien eh, describía, presentar la, la planilla y eh, recibir el dinero para los dos meses? Eh, aquí ASI y la banca privada tienen ya una relación de una experiencia de muchísimos años de un relacionamiento empresarial. Por lo tanto, lo van a tener que hacer cada empresario en su, en su banco respectivo. Por lo tanto, funciona el sistema y, lógicamente, ahí es donde se va a tener que atender todos los casos que se presenten. Perfecto. Son las 22 horas con 35 minutos. Realmente hay varios temas que abordar y quiero agradecerle de verdad muchísimo, señor ministro, por la paciencia que nos está teniendo a estas consultas. Pero es creo muy, muy delicado el tema y hay que hablarle con muchísima claridad como usted lo está haciendo a la gente para que vamos entendiendo todo esto. Hablábamos más temprano sobre el plan empleo con los microempresarios, que es el cuarto punto también importante de los anuncios que se han hecho micro, pequeñas y medianas empresas que se van a ver beneficiadas. Aproximadamente 720 mil, un bolivianos es el fondo que se está creando. Los microempresarios dicen con esto vamos a poder reactivar las unidades productivas, aproximadamente 100 que habrían quebrado, que habrían quedado eh, sin posibilidades de seguir trabajando en los días anteriores. ¿Ustedes tienen detalle de aquello? Sí, eh, las, los pequeños y medianos son aproximadamente unas 750 mil eh, pequeños y medianos. Consideramos por un promedio de cuatro, cuatro personas por familia. Lógicamente estamos hablando de un, de un grupo muy fuerte que se va a tener que atender. Efectivamente, muchas de las pequeñas y medianas empresas de estas también han tenido el acceso a la postergación de lo que es el pago de lo que es eh, intereses y capital. Por lo tanto, lo que se está dando ahora es un capital de operaciones para que ellos puedan reactivar la empresa. Entonces, eso tiene un plazo de cinco años y es lo que estamos utilizando como un promedio de mediano plazo para que puedan recuperarse, porque son los que mayor generación de empleo tienen. Y lógicamente eso es lo que tenemos que preservar cuando vamos con el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y otorgarles la liquidez para que sigan funcionando. Ahora, cuando estamos hablando de las micro, pequeñas y medianas empresas, también el dirigente decía que se han puesto de acuerdo... Eh, hoy al final de la tarde han conversado entre federaciones y confederaciones y lo que van a esperar es eh, parte de la reglamentación para eh, afinar algunos temas eh, de desembolso, de tiempos eh, también el tema de los intereses eh, bancarios eh, va a haber un, un, un periodo que tendrá que ser muy corto, muy breve por supuesto de reglamentación de esta determinación del plan de empleo ya estamos trabajando en la reglamentación aquí vamos a pedir un poco de paciencia a toda la población, porque aparte de las medidas que se han tenido que ir tomando por la emergencia, sobre todo porque nadie estaba preparado para todo lo que nos está mostrando el coronavirus y el impacto negativo en las economías, en el funcionamiento de las sociedades, en la desestructuración de lo que es una, una básicamente una economía y sobre todo al sector productivo, lo que estamos haciendo y creemos que vamos a tener en el más corto plazo posible esta reglamentación que va a dar una mayor facilidad de las que tal vez en este momento ya se vienen manejando. El tema de tasas, estamos eh, manejando tasas relativamente... ...bajas, estamos por un 6% aproximadamente... ...entonces son tasas de fomento las que se van a utilizar... ...y que puedan tener acceso todos... ...y sobre todo la reestructuración... ...básicamente si es que tuvieron problemas antes... ...también poder solucionarlos ahora con la liquidez... ...que el, con el esfuerzo también que estamos haciendo... ...tanto sector público como, como sector privado... ...en este caso el gobierno para que vamos reactivando la economía desde el momento en que se tenga que tomar esta decisión de comenzar a reactivar toda la parte económica en el país. Muy bien. Eh, ministro, ¿les va a permitir a los microempresarios el poder generar mayores inversiones? Eh, ¿Es eso también lo que nos decían? No solamente se van a reactivar las unidades productivas que han quedado, lamentablemente, sin posibilidades de seguir trabajando. Van a haber otras 600 mil que también van a ser beneficiadas con esta determinación. Y se proyecta una inversión de entre un 20 y 30% para generar un poco más de empleo. ¿Es posible pensar en aquello? ¿Es posible que esta medida pueda abrirse hacia ese horizonte? Sí, eh, eh, Jorge, acuérdese que... Bolivia hace unos siete años fue el país número uno en tema de microcrédito, era un ejemplo. Lastimosamente las políticas que se fueron tomando, falta de incentivos, fueron desincentivando también esta, esta política que se tenía y sobre todo perjudicando a varios de los microempresarios. Y estos microempresarios al perder el nexo con su entidad financiera inclusive inclusive fueron cayendo en manos de usureros extranjeros, usureros de todo tipo que afectaron el funcionamiento de todo el sistema y pasamos de ser el país número uno en lo que era microcrédito y en administración de microcréditos y en la política de atención de de microcréditos a ser en este momento el número 13 o 14 del mundo. Entonces, lo que se está buscando ahora con esto de que es, es un golpe muy duro el tema del coronavirus, pero también nos da las oportunidades y eso es lo que está buscando el gobierno de también reactivar todo el tema y volver a la política de beneficio para los micro y pequeños empresarios. Señor ministro, voy a ir finalizando esta entrevista, por supuesto, agradeciéndole por los minutos que nos está dispensando, 22 horas con 42 minutos. Tengo dos preguntas eh, finales. Eh, la, prim la primera está relacionada a de dónde sale el dinero, eh, de dónde se está poniendo el dinero para enfrentar todas estas medidas económicas y qué pasa si la situación complicada, compleja que vive el mundo entero, esto no solamente es en Bolivia, va más allá del 30 de mayo. ¿Hay posibilidades de aguantar, de seguir aguantando un poco más allá de estas fechas? Eh, lo que estamos haciendo de todos los ahorros que ha habido, por ejemplo, en la compra de combustibles, hemos tenido un ahorro de más o menos 2.100 millones de bolivianos. ...en un lapso de cuatro meses... ...vamos al quinto mes... ...seguramente vamos a tener un ahorro mayor... ...también ahora con la caída... ...también del precio... ...del barril de petróleo... ...que también tenemos nuestra contraparte negativa... ...porque varias instituciones... ...y el mismo Tesoro... ...tienen, tienen un problema... ...lo que estamos aquí... ...viendo es que... ...postergando algunos proyectos también... ...que no eran de necesidad inmediata... ...se está dando prioridad... Primero, a que se cumpla con el presupuesto de salud para tener todas las condiciones básicas en los hospitales para poder curar a cualquier boliviano que sufra, que tenga la desgracia de tener el coronavirus o que hubiera sido confirmado por el coronavirus. Se están abriendo y habilitando hospitales especiales y la preocupación de la presidenta es primero el tema de la salud Tener claro que todos los bolivianos que tengan algún problema van a tener también su respaldo y donde poder ir a curarse en caso de que toque el tema de una de estas enfermedades. Y vamos a recurrir también, más adelante se están creando, porque a nivel mundial, Jorge, el problema es que tenemos de una o de otra manera ya que ir viendo cómo salimos del tema del coronavirus. Ya la OMS hoy ha determinado y dice el coronavirus no se va a ir, va a quedarse y hay que convivir con él. Por lo tanto, quiere decir que para eso tenemos que tener un sistema de salud que pueda curar a las personas y a la vez, un programa que se está viendo a nivel mundial, todos los países y también nosotros, el equipo económico, estamos trabajando para ver la salida y estamos recurriendo también a organismos internacionales donde se han creado grandes fondos para apoyar primero la lucha contra el coronavirus y después la reactivación que se pueda dar a nivel mundial. Entonces, estamos haciendo seguimiento, hemos tenido video con, conferencias con todos los ministros de Economía de Latinoamérica, ya dos veces, y se están viendo las experiencias mejores que tenga cada país para poder salir de lo que es esta pandemia. Y creemos nosotros que también con el apoyo internacional y con, con la política económica que vamos adoptando, creemos que vamos a salir adelante. ...en lo que corresponde a mantener la estabilidad y el equilibrio que se ha tenido hasta hoy. Señor Ministro, le voy a hacer un par de preguntitas muy brevecitas, por favor, que han ingresado a, nuestro, a nuestra línea de WhatsApp... ...para que podamos hacerlo muy rápido, pregunta-respuesta para la gente que está en sus casas inquieta con el teléfono... ...queriendo encontrar algunas respuestas. Eh, muy rapidito, por favor. Soy servidor público, mis hijos están en colegio particulares... ¿Puedo cobrar el bono universal? ¿O el bono familia? Sí, efectivamente, porque el beneficio, como digo, se universaliza en el beneficiario que son los niños y los jóvenes. Por lo tanto, sí lo puede cobrar porque suponemos que usted, como padre de familia, lo que va a hacer es apoyarse también en todo lo que puede ser pago de pensiones de su hijo y eso va a ayudar. Esa es la función de ese bono y lógicamente el beneficiario va a ser lo que muchos años no se consideró la prioridad también en la educación en el país. Muy bien, un hijo que entró recién al colegio este año y no tiene el libreta, ¿cómo hacen para, eh, para cobrar? A ver, ahí hemos, hemos tenido eh, que si hay también el certificado de nacimiento, porque... Primero, como recién está entrando al colegio, hemos dicho que la libreta puede ser 2017, 2018, 2019. Como no la tiene ahora, y para que mantenga el, edificio, el, el beneficio, puede él tener un certificado de nacimiento y en el RUPE tiene que estar inscrito en el 2020. Por lo tanto, ese cruce de información es el que garantiza, porque aparte, ...está que el que vaya a cobrar, queda registrado en la Cámara del Banco... ...por lo tanto, para aquellos vivillos que quieren cobrar por otro o de alguna manera... ...igual en su momento se lo va a descubrir, porque es un cruce de información... ...si no es la libreta, es el certificado y es también la persona que cobra... ...y el RUPE, que es primera vez en más de 20 años que se hace un cruce de información... Ahí también va a estar el CEGIP, por lo tanto está en línea y si alguien perdió su carnet puede perfectamente acercarse con su licencia donde se va a verificar la identidad mediante el sistema que tiene el CEGIP en línea, con lo cual podremos solucionar también este problema. Porque hay personas que han perdido su carnet de identidad y lógicamente no lo tienen en este momento. Entonces, eso no puede tampoco ser una limitante para poder cobrar el tema del beneficio. Señor ministro, eh, las fechas para los pagos del bono familia en fiscales eh, inician mañana. En particulares inician el 18 de mayo. Sí, eh, lo que pasa es que estamos en una progresividad y hemos pagado más de un millón de, de, hemos hecho un millón de pagos en el sistema financiero a pesar del horario restringido en seis días, 670 mil más o menos de, de renta dignidad y más o menos 300 mil de lo que corresponde a la canasta familiar. Entonces ya no hay el pago tampoco de sueldos y salarios del. ...de los funcionarios públicos o de otros sectores... ...con lo cual hay un alivio... ...y esta sucesión que estamos haciendo... ...porque son 2.900.000 alumnos... ...que de una u otra manera van a ir a cobrar... ...en un promedio seguramente de 1.8, 1.9... ...porque alguno cobrará por dos, otros cobrará por tres. ...entonces lo que queremos es esta primera distribución... ...que haya de secundaria después de primaria y por último inicial y posteriormente el sector eh, privado, porque recién vamos a pedir, porque la decisión se la ha tomado recientemente por parte de la presidenta, estamos pidiendo la base de datos para poder proceder a partir de mayo. Señor ministro, no trabaja el papá, no trabaja la mamá, es la pregunta que nos están haciendo. No trabaja el papá, no trabaja la mamá, se quedaron sin trabajo lamentablemente, ojalá que resuelvan la familia que nos está eh, observando, ojalá resuelvan esta situación rápidamente. Eh, no trabaja el papá y la mamá y, los, y tienen dos chicos en colegios, reciben 2.500 por, por cada uno. Ellos reciben los, los bonos que corresponden a los niños en primera instancia. Y si después califican en tema de sin trabajo para lo que corresponde al, al al bono universal, eso se va a verificar. Pero muchos de los casos, una vez que ha recibido el bono, también tienen algún otro beneficio por el lado de algún familia. Muy bien. ¿Dónde pueda la gente confirmar que está habilitado o no para el bono universal? Hasta el 30 de abril, ¿dónde? ¿Cómo va y...? No solamente es la conciencia de cada uno, que eso sería genial, de decir no tengo trabajo, pero eh, ¿qué pasa? Hay gente que, que tiene que estar habilitada. Lo que lo que pasa que ya tenemos la base de datos de lo que es el bono eh, familia, tenemos también el, la base de datos de canasta familiar, tenemos las bases de datos de los jubilados, de la renta dignidad, de lo que son los eh, el tema de adultos mayores... Y también el bono Juan Azurduy como también el de los discapacitados. Por diferencia, vamos a identificar en el cruce que hagamos con el CEGIP cuáles son aquellas personas que no han hecho ningún cobro de ningún tipo y seguramente nos vamos a dar esta semana para que posteriormente vamos habilitando esa base de datos. Y lo único que requiere es ser boliviano y apersonarse a... Eh, a una caja con el carnet de identidad. El mismo banco seguramente va a tener ya toda la base de datos. Y si recibe algún beneficio de algún lado, lógicamente no le corresponde el bono universal. Muy bien. Señor ministro, de verdad le agradezco mucho. 22 horas 52 minutos. Nos hemos extendido un poco más allá de lo habitual en el programa con las entrevistas, pero creo que... Ha sido fundamental la participación suya y la gentileza suya de responder varias de estas preguntas. Hemos recibido muchísimas y hemos tratado de sistematizarlas algunas, juntarlas algunas, para que esto no sea muy disperso. Por supuesto, hay cosas, hay muchas más cosas que explicar y va a ser para nosotros un verdadero agrado el poder tenerlo más adelante en nuestro programa, en los siguientes días, en los subsiguientes días, para seguir hablando de este tema. ir despejando todas las dudas. Es un momento difícil, es un momento muy complejo y hay que empezar a aclarar todo aquello que sea necesario. Ministro, de verdad le agradezco muchísimo por estos minutos. No, Jorge, a usted las gracias. Y pidiendo las disculpas correspondientes, hemos tenido que trabajar a marcha forzada, la presidenta está encima de todas las medidas, siempre pendiente de lo que está sucediendo y si hay errores es por darle una transparencia total y que todo mundo reciba sus bonos. Hay 90 días para cobrar el bono, no es que si en esta semana no lo cobran, no lo va a cobrar más. 90 días para cobrar tanto la canasta familiar con, como el bono de familia. Por lo tanto, pedir paciencia, tratar de mantener la distancia social que hay y evitar cualquier problema que pueda tener cualquier boliviano con el tema del coronavirus. Que Dios los bendiga, buenas noches.